conmemorando por pues, el Día de los Reyes Magos. Angel, andame en la calle viendo como el meneo, el tracuteo de la compra de, de los reyes en el centro de la ciudad. Así que vamos a ir al sondeo de Angel, a ver cómo le fue allá. Así es, en el centro de la ciudad. ¿Estamos listos? Ok. Angel Lizardo reportando para los Osobrosos. Estamos en la calle de San Francisco, vamos a conversar con la gente. Hoy es Día de los Santos Reyes, jueves 6 de enero. Y vamos a conversar con la persona para que nos hable un poco de esta tradición dominicana y de los precios. Y de todo lo que se mueve aquí en el centro, vamos allá. Estamos aquí con un vendedor de, de Rey. Habl háblame de la venta, de lo de los juegos. Bueno, a mí me encantó la venta de ahora, mi hermano. Yo no me puedo quejar de la venta, porque en verdad, en verdad, yo he vendido algo. ¿Están buenos los precios? La tan bueno, a precio económico. A precio económico, económico para que esté tribundante tri y que todo el que quiera pueda venir a comprar. Hablamos de esta tradición, son los mismos juegos que se vendían antes cuando tú eras no, niño. No, no, no, no, no, no son juegos <ríe> originales, como por ejemplo, mire acá, eso son cosas originales, eso no son ¿Sí? las mismas vainas de antes que los muchachos estaba durando días con eso. Ellos pueden durar años con eso. La vaina vale, no original, es original, data la, la, la taza. <ríe> Gracias, <ríe> <ríe> doña, y usted que está comprando los, los, los juegos, muy bien, muy bien todo. <ríe> gastando mucho para los, para los niños. <risa> Háblame de esta tradición, los precios, ¿cómo están? Hay que gastarlo, tan accesibles los precios. Están asequibles, se sí. pueden, pueden comprar muchos juegos. Claro que sí. Y más si hay muchos sobrinos. Más sí, muchos sobrinos. los juegos de antes y de ahora, ¿cómo usted lo compara con ustedes de las niñas? Bueno, para mí los de ahora son mejores. Son mejores calidad. <risa> sí. ¿Precios de los reyes? Hoy, hoy es día de los reyes. ¿Cómo están los precios? <risa> bueno, muy buenos, muy baratos. Están asequibles, la gente los está comprando. Claro que sí, demasiada gente. ¿Eh? ¿Tan caros. fuimos. Muchis ¿A diez de la noche. Muchísima gente, muy buena venta. Se han vendido la mayoría. Ya? Claro que sí. Gracias. ¿Eh? caros. Carísimo. Oye, estamos aquí, señores. Los precios de los reyes, los precios de los reyes. ¿Cómo están? Que están muy caros. Están muy caros porque, es verdad, ¿Eh? Has comprado, pero tú tienes tus reyes ¿eh? sí. Comparado con lo de antes, Tengo una comparación con lo de antes y lo de ahora, cuando tú eras niña. Bueno, está difícil. Está difícil la vaina. Sí. Dilo, no están caros los juegos. Ay, sí, muy caros. La pistola. ¿cuánto cuesta la pistola? Ah, no, esa está barata, hasta 140. Ah, pues tú te cantas y te lloras. ¿Eh? No, pues qué dice? Comparado con lo de antes, ¿cómo están los juegos ahora? Con lo de antes. Más caro. Más caro, todavía. la Están más caros. Sí. No están buenos, diga que son de mejor material. No, no. <ríe> Dale. ¿Y tú? ¿Eh? más caro o más barato, no la Más vaina. caro están. La muñeca y la vaina. Claro. Comparado con lo de antes, en la comparación con lo de antes, en calidad y en precio. lo de antes eran más barato y más de más calidad. Y la de ahora son sí, más. Lo, lo claro, es chip. Oye, que están dañados, señores. Vamos allá. Doña Loro, la venta de los reyes, ¿cómo está la vaina? La, la venta de no pero no, como antes. y los precios como usted los tiene ¿Seguible? los precios están muy altos muy altos porque están muy altos porque usted alto ah porque venían muy caros los juguetes venían muy caros los juguetes están muy caros en todas partes aquí donde quiera y la calidad la calidad de los juegos ¿Cómo usted lo encuentra comparado con lo de antes cuando cuando uno era muchacho no ahora están un poco mejor pero no, no. Muy, caro, muy muy caro muy caro muy caro los reyes, la venta de los reyes, ¿cómo están los precios? ¿Están asequibles? Están asequibles por ahora porque que nosotros estamos dando los precios muy especiales a las personas que, que vengan a buscar los juguetes, se los podemos ver el precio especial. ¿La gente se los está encontrando caro? ¿Cómo así? Hay gente que se los hayan caro, hay gente que se los hallan cómodo precio. Lo, la, la, ¿La calidad de los jugos comparado con los de antes, cuando usted era muchacho, con lo de ahora, cómo, cómo la calidad la calidad es más o menos pésima, pero lo importante es que se venda. Lo importante es que se venda y que se haga dinero. Exactamente, esa es la idea. Demasiado caro los juegos este año, La verdad. Compraste para allá. Compré, compré, fue en 10 mil pesos ahí en dos vainitas. La venta de los juegos aquí. Qué lindo. Estamos bien. Estamos esperando a la gente que venga al centro a comprarnos. Están asequibles los precios aquí. Bueno, los precios están un ching ahí, bueno, y, y subidos. La gente se lo está encontrando caro. Bueno, pero es que lo, como uno lo compra, eh, tam, tú sabes, también El hay. El mercado lo, lo vendió caro este año. Claro, sí. Va. Que tienen que sacarle algo. Así mismo es, que no ayuden, que vengan a comprar y no hay algo aquí en la, en la casilla. ¿Y sí, la calidad de los juegos? ¿Están iguales? ¿Están iguales? Don, los juegos no están, pero este año. No están, diga, diga, la humedad, tan caro. Don, no, no venga. ¿Cómo están los juegos? un <risa> no, no, no, dinero. Horrible, este año tan caro? ¿Tan, ¿Tan, tan asequibles. Ajá. Uh -huh. Ey, y la calidad tan buena. Ey, amiguita, tan como, venga, dígame, dígame de los precios y que sea. Usted está viendo el movimiento de los reyes usted, usted que anda por la zona. Está bien todo. Mucha gente comprando. De no de el ejemplo. mundo comprando, pero del otro mes, todo el mundo está dime, empeñando para pagar Para ¿Por pagar. porque están caros los juegos. No, mi no, no, si sí vale cuatro mil pico y seis mil pesos, pero imagínate. Yo le compré un caballo, el hijo mío, sí, para que monte. Un caballo de plástico. ¿De los ojos? Esa silla, ¿cuánto cuesta? ¿Y ese aro? ¿Cuánto, cu cuánto le cuesta ese aro? Ese aro cuesta 100 pesos. ¿100 pesos? está barato? No. porque la gente se está encontrando los juegos caros? Hay algunos juegos que están caros. Sí. Son los juegos sencillos, los juegos tradicionales. ¿Por eso los saboteos no están Es verdad. Eh. Es mejor los tradicionales que los juegos nuevos que vienen ni que caros Se dañan de una vez. Eso es verdad, sí. Hay algunos juegos que están caros, sí. Pero los tradicionales siguen siendo lo buenos. Sí, siguen siendo lo bueno, eso es verdad. <risa> Señores, y ahí pudimos escuchar lo que decía la gente allá en el centro de la ciudad. Muchos se encontraron los juguetes bastante caros. Otros saliendo ellos con juguetes, un caballito, un arito, una sillita. Porque total, ya de verdad, los muchachitos todos. Eso no dura mucho estos juguetes, los rompen al día. Porque lo andan usando en el barrio entero y se lo prestan a este, y al otro, y ya al otro día no está. No, esos es jugueticos así, pero ya después los juguetes que duran mucho, ¿verdad? Estamos hablando ya de juguetes, de muñecas bonitas, tú sabes. que o sea, Le lo, lo, arrancan los cabellos. Eh, eh, ¿Qué sé yo? El carro bonito, Ay, figura ver, de acción, todo eso, pues. Eh, to, todo eso le, le dura más Ay, a los reyes. muchachos. ¿Y eso aquí? ¿Y eso que ha llegado sí, aquí? yo le voy, a, le voy a entregar ya a los Reyes a Camila, déme aquí. ¿Eh? Para que ella ya me deje tranquilo, vea. Ya a los Reyes a Camila, para que ella se embulle. me está diciendo a mí que yo no sé cocinar y por eso me trajiste? No, pero vaca, ahí es malo como quiera, te doy rey y es malo como quiera. Va a pero eso ahora. tiene algo detrás, Pásame, ¿o me equivoco? Páselo, para allá, que lo va a... suéltame. Lo otra gente. enfócame. <ríe> Me equivoco. No. Le doy porque regalo. Y es que cuando tú das un uh, regalo. No te gustó? O, Óyeme a mí. Ay. Cuando usted da un regalo, yo no estoy mala, O sea, yo no lo estoy rechazando. Está lindo. Porque tiene no, pero mejor tres. que tú lo rechaces. Porque cuando y cuando usted medio pata y algo porque usted sabe lo que le gusta a esa persona. Y tú me ¿Ay? dices. Ay. O un maquillaje ese. Tiene una mariposa. Así pero que tiene pintada. <risa> reyes, reyes, Los reyes son juegos. Los reyes son juegos. Maquillaje mariposa. Los reyes son juegos. Pero yo no soy adivino, eh, eh, eh, eh, camino. Pero trata de, <risa> qué sé yo, como de, de autorizar con la gente, la Uy, mujer yo, en la tienda. Mira, ¿qué tú crees? Yo, no, en la yo no entiendo. No entiendo. Le, le, le pide reyes, le traigo reyes y está quejándose. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿No entiendo? Aprender, pero yo lo acepto. O sea.